Hola chicos, en este vídeo os voy a dar las claves para poder reconocer y localizar los ocho segmentos hepáticos según la división realizada por QNOT. Pues bien, a la hora de realizar la segmentación eh, según QNOT, eh, tenemos que tener presentes una serie de estructuras vasculares. ¿Cuáles van a ser estas estructuras vasculares? Pues fijaros, aquí por un lado va a ser la vena porta, ¿vale? que ya os digo que es la encargada de irrigar el hígado. Y por otro lado, vamos a tener que tener en cuenta también las venas hepáticas, ¿vale? Que serán las encargadas de drenar la sangre del hígado en la vena cava inferior. Las venas hepáticas, fijaros, tenemos una vena hepática que será la derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Bueno, pues estas venas hepáticas las tenemos como referencia a la hora de trazar tres planos Parasagitales, ¿vale? Yo trazaría un plano aquí, parasagital, otro plano aquí, parasagital, y tendría otro plano aquí. Estos tres planos me van a eh, dividir el hígado en cuatro secciones, ¿vale? Aquí tendríamos una sección, ¿vale? Aquí voy a tener otra sección, aquí tendré otra sección y aquí voy a tener otra sección. Por su banda, la vena porta, en la bifurcación de la vena porta, que es aquí, ¿vale? Vena porta, izquierda y vena puerta derecha, lo que va a hacer es dividir al hígado, fijaros, en dos sectores, un sector que llamaré cefálico y otro sector que llamaré caudal. Pues bien, vamos ahora a utilizar nuestra mano derecha para eh, hacer un puño, pero antes lo que hacemos es introducir el dedo pulgar, ¿vale? Justo detrás del resto de los dedos, ¿vale? Con lo cual me va a quedar el puño, lo giro hacia mí, ¿vale? Y lo que voy a tener es una visión muy parecida a lo que al puño, como os lo he puesto en la imagen, ¿de acuerdo? Y eh, lo que vamos a poder identificar van a ser todos los espacios interdigitales. Estos espacios interdigitales lo que representan son los planos parasagitales, ¿vale? En donde se van a ubicar las venas hepáticas, derecha, media, izquierda, que dividen el hígado en cuatro secciones. Bien, pues, la vena hepática derecha, ¿vale? que la estoy situando ahí, la vamos a situar en la fisura derecha entre la sección posterior y la sección anterior derecha. ¿vale? La vena hepática media ¿vale? presenta, pues, un plano principal entre la porción derecha y la porción izquierda. Y la vena hepática izquierda está situada entre la sección lateral y la sección media izquierda. Bien, ya tenemos el puño dividido por tres planos parasagitales en cuatro secciones. Si vamos a la imagen del hígado que tengo aquí... También podemos identificar, fijaros, que tenemos un plano de corte horizontal, ¿vale? A esta altura. Bien, pues, nosotros lo vamos a representar, este plano de corte, lo vamos a representar en nuestro puño, ¿vale? A la altura de las articulaciones interfalángicas proximales, ¿vale? Voy a trazar esta línea, fijaros, la tengo aquí, ¿vale? ¿Y qué representa esta línea? Bueno, pues, representa, fijaros la bifurcación del de plano en el cual se está bifurcando la vena porta en sus dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Dividiendo así el hígado en un segmento superior ¿vale? y un segmento inferior. Para finalizar, los dígitos, a través de los dígitos, vamos a poder enumerar estos segmentos hepáticos, los ocho segmentos hepáticos, atendiendo al diagrama de Coynard. Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues eh, para ello tenemos que tener en cuenta, fijaros, que esta numeración siempre tiene que ser en sentido de las agujas del reloj. Y luego tenemos también que el pulgar, nuestro pulgar, va a representar siempre el primer segmento, vale, que es el lóbulo caudado o de Spiegel. Así. Eh, vamos a empezar siempre por eh, enumerar eh, los segmentos en lo, eh, a través de, por el lóbulo izquierdo y luego pasaremos al lóbulo derecho, ¿vale? Bien, pues en nuestro, primer, en nuestro segundo dedo, en la falange proximal, lo que vamos a tener a localizar será siempre lo que el segundo segmento, ¿vale? En la falange, en la falange media, ¿vale? localizaremos el tercer segmento hepático. En el tercer, en el tercer dedo vamos a localizar siempre el cuarto segmento, ¿vale? Vamos a localizar un segmento que es el cuarto A y el cuarto B. Pero bueno, todo el dedo, todo el... sí, el tercer dedo lo vamos a considerar cuarto segmento. Pasamos entonces al lóbulo derecho. Y en el lóbulo derecho vamos a empezar en el cuarto dedo y bajaremos a la falange media, en la cual vamos a enumerar, a determinar que esta será el quinto segmento hepático. En el quinto dedo, en la falange media, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? voy a localizar lo que el sexto segmento hepático. El séptimo segmento hepático, pues lo voy a localizar, fijaros, en la falange proximal del quinto dedo. Y el octavo segmento hepático lo voy a localizar en la falange proximal del cuarto dedo. Recuerda que en este vídeo hemos aprendido a enumerar y a localizar los ocho segmentos hepáticos atendiendo a la segmentación clásica de Cuinot. Hemos utilizado nuestro puño, los espacios interdigitales, la arti las articulaciones interfalángicas proximales para ello. Intenta poner en práctica esta sencilla regla. Y ya sabes, cualquier duda que tengas, no dudes en preguntarlo en clase. ¡Hasta luego, chicos!